Los bolsillitos que van internamente, te voy a mostrar por decir algo acá, Volves este bolsillo y ves esta costura, uh -huh. pero si levantas acá, vos te encontrás con un bolsillo secreto. Entonces ellos dicen que es que nosotros los paisas guardamos demasiado secreto. Si yo te levanto acá este, esta tapita, entonces miramos internamente y ve que aquí hay una secreta, uh -huh. pero si levantamos esta, hay nos otra. encontramos con esta otra aquí atrás. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Pero por qué? ¿Qué guardan tanto ahí? Eh, antiguamente, por decir algo, yo salía al pueblo, el campesino, pagaba su vale, los cafeteros, el ganadero, llegaba a la casa, dentro de los bolsillos secretos tenía de pronto algún dinero. La señora, en medio de su borrachera, cogía y esculcaba el guarnier. La mujer, por lo regular, no estaba enterada de los secreticos. Y le esculcaba, le sacaba de otros peritos que he dejado a la vista, pero la plática no siempre. Estaba protegida.